con esta cámara cómo va a salir la cosa vamos a probar eh, un, una base para hacer 3D vale vamos a hacer la montaña en 3D vamos a ver qué pasa cuando se desconecta el mando del mal Mini y vamos a ver cómo medir el viento cuando no tenemos un anemómetro y ninguna aplicación y queremos saber exactamente cómo está el viento Varias cositas hoy lo dividiré para no hacerlo pesado o lo dejaré pesado y seguir pesado. Bueno, hoy les quería enseñar qué hacer cuando no tenemos el anemómetro y no sabemos cómo medir el viento. Voy a medir el viento. Fallo, esto no es el suelito del club de golf hay que tenerla clara si llego a fallar esto o parto el palo o me parto la muñeca bien, eh vamos a calcular el viento está un poco de izquierda No sé si se dan cuenta la técnica que le di a la pelotita y no le di a la cuña, ¿eh? ni al suelo. Ojo, ¿eh? la técnica. ¿Eso para dónde apuntamos, está apuntando a mí. Vamos por la otra. Cuando no sabemos que de dónde viene el viento, que hacemos? Bueno, escogemos un hierro y probamos. Vamos a lanzar una más, como para que se entienda. No hay nadie. Tengo que ver que no haya nadie para no matar a alguien. Básicamente es eso. Hemos visto que no hay viento Bueno Básicamente es eso Hemos visto que no hay viento Está muy bien de viento Así que nada que es increíble, es una estabilidad, vamos, completa. hacer tomas de basura allí. Dijeron que había un puma... que se había escapado de un puma. Pá, estoy acá como si nada, hace, hace un tiempito. Dijeron que se había escapado de un puma y andaba... le dicen león de montaña en América, pero no sé, la verdad. Osvaldo, el puma, estás controlando, ¿no? Bueno, no sé si Osvaldo está controlando Ya veremos, ¿qué fue eso? Eh, hice las pruebas de Retun Return to Home eh, Perdí el, el Mavic Mini a unos 200 y pico de metros y volvió exactamente a donde estoy y no lo dejé bajar, lo cogí antes pero bien la verdad que puedo decir que bien Hice algunas tomitas de la basura que dejan los payasos siempre en la montaña Para que vean que no miento Y nada, aquí volvemos con Osvaldo y, y a editar un poquito Pasamos los mil suscriptores Ahora voy a hacer un video en, en la oficina para, para agradecer y explicar un poco cómo va a seguir todo esto eh, Y nada, seguimos acá Espero que vuelva y no, no sé la verdad dónde se puede meter un bicho tan grande acá hay unas cuevas ahí que filmé con el Mini, aquí hay otras cuevas. Hay mucha vegetación ahí, pero no sé. Ya veremos. Tu, drone. Tu, drone.